Os voy a hablar de Educanon, un programa para hacer vídeos enriquecidos. ¿Qué son vídeos enriquecidos? Son vídeos en los que si el alumno empieza a ver el vídeo, empieza a ver la información, de repente el vídeo se para y se le formula una pregunta. ¿Cuántas pruebas realizó Hércules? ¿10, 11 o 12? El alumno tiene que responder, 12. Bien, respuesta correcta. Seguimos viendo el vídeo. El vídeo sigue ofreciendo información... Sigue ofreciendo información El vídeo, de repente se para el vídeo y aparece la siguiente pregunta. ¿Qué guardaba Cerbero? ¿Una portería? ¿El inframundo? ¿El cielo? Clicamos en el cielo, por ejemplo. No, respuesta incorrecta. La correcta es el inframundo. Y seguiríamos viendo el vídeo. Bien, estos son vídeos enriquecidos. Un vídeo enriquecido con preguntas. ¿Cómo se introducen las preguntas en este vídeo? Para eso tenemos educando. ¿Qué hay que hacer? Irnos... A la página web de educanon.com Y como en cualquier página web, como en cualquier programa, nos suscribimos. Es gratis. Le decimos que, si le decimos que somos estudiantes, le tendremos que dar un código. Un código que previamente nos ha dado el profesor. Si somos profesores... Nombre... Apellidos... Y después de haber llenado todos los campos, le damos a la flecha o si no, también, como veis, podemos suscribirnos con Google, Edmodo o Clever. ¿Nos suscribimos? Nos suscribimos y aparecemos en esta página en la que nos permite o diseñar vídeos o crear clases. Después crearemos clases. Ahora vamos a aprender a diseñar un vídeo. También lo podemos hacer desde aquí. Como veis, está el mismo enlace en la parte superior. En primer lugar... Tenemos que elegir qué vídeo queremos enriquecer con preguntas. Como veis, nos dan múltiples opciones. Khan Academy, también podemos coger vídeos de YouTube, de TeacherTube, de ScoreTube O, si ya sabemos la dirección, la ponemos. Nos aparece el vídeo, comprobamos que este es el vídeo que queremos enriquecer... Y le ponemos un título. Título del vídeo y una pequeña explicación. Explicación para explicar... Vale la redundancia, Educanon, correcto, al vídeo que ya hemos elegido le hemos puesto un título y una descripción, vamos por lo tanto a buscarlo en nuestra maleta de vídeos. Aquí está, título del vídeo y la explicación, vamos a editarlo, empezamos a ver el vídeo y queremos que justo en este momento Paramos el vídeo, ahí queremos realizar una pregunta, añadimos una pregunta, pueden ser de respuesta múltiple, de elegir dentro de una lista, tenemos muchas opciones, vamos a poner por ejemplo de hueco en blanco, el dios del inframundo se llama y ponemos el hueco en blanco y la respuesta correcta, claro, Hades y le damos a guardar, el vídeo sigue avanzando Aquí el vídeo está dando una explicación. Queremos que en este punto se detenga el vídeo, veis, le he dado al pause. Y en el, minuto, en el segundo, 15 queremos hacer otra pregunta, añadir cuestión. En este caso vamos a hacer una pregunta de respuesta múltiple. ¿Cómo se llama Hermes en la mitología griega, por ejemplo? Evidentemente son preguntas que tienen que ver con el vídeo. Ahí cada uno hace vuestra pregunta. Y la primera opción se puede llamar Cecilio. En la segunda opción vamos a decir que se llame Júpiter. Y en la tercera opción, solo nos da dos por defecto, pero le podemos añadir cuantas respuestas queramos. Se va a llamar eh, Mercurio, que es la respuesta correcta. La marcamos como respuesta correcta. Guardamos. Y así el vídeo sigue avanzando y podemos detener el vídeo cuantas veces queramos y podemos añadir cuantas preguntas queramos. Ya veis que son preguntas, además, diferentes. Cualquier tipo de pregunta. Para no alargarme en esta explicación, vamos a dejar solo estas dos preguntas. ¿Vale? Hemos acabado de construir nuestro vídeo. ¿Está usted seguro que quiere guardar los cambios? ¡Sí! Y ya tenemos aquí nuestro título editado. Fijaos cómo nos ha quedado. Vamos a previsualizarlo. Nuestros alumnos darán al play, empezará la explicación del vídeo y en un momento determinado de la grabación se detiene el vídeo y aparece una pregunta en la parte izquierda. ¿El dios del inframundo se llama? Y si ponen el nombre correcto, correcto, Hades, pueden seguir, veis aquí la flecha, pueden seguir viendo el vídeo. La siguiente pregunta llegará después de unos segundos, después de la... De la explicación, el vídeo sigue hablando y en un momento dado se detiene el vídeo, fijaos, se ha congelado la imagen del vídeo y aparece otra pregunta. ¿Cómo se llama Hermes en la mitología griega? ¿Cecilio, Júpiter o Mercurio? Si ponemos la respuesta que no es, Júpiter, clicamos la respuesta que no es, el vídeo nos dirá, no, no es Júpiter, es Mercurio. Una herramienta educada muy útil para... Eh, hacer ejercicios de comprensión lectora o para comprobar que realmente se han enterado de la información del vídeo y para comprobar que han visto el vídeo. Ese es el siguiente paso. Sin adelantarme demasiado, veis que aquí en la carpeta de vídeos tengo todos los vídeos que he hecho. Este último se llama título del vídeo, pues los anteriores son los demás. Eh, decíamos, queremos asegurarnos de que un alumno ha visto ese vídeo y es más, queremos saber cuántas respuestas correctas ha hecho después de ver el vídeo. Para eso est están las asignaciones. Vamos a asignar este vídeo a una clase. Yo, como veis, tengo tres clases creadas ya. Evidentemente, si queremos asignar un vídeo a una clase, tendremos que crear la clase. Aquí podemos crear hasta ocho cl clases en la versión gratuita. ¿Cómo se llama la clase? Pues cuarto y la descripción. Cualquier descripción, podéis hacer de vuestra clase, los días que dais, lo que queráis. Bien, ya se nos ha creado la eh, clase cuarto de literatura. Y ahora vamos a asignar un vídeo. Los vídeos hemos dicho que los tenemos en la carpeta de vídeos. ¿Qué vídeo queremos asignar a esa clase? El que acabamos de editar. Clicamos en la mochila de asignar, que parece un calendario. Me aparecen todas las clases que tengo creadas. La última ha sido la de cuarto de literatura. Clicamos en asignar. ¿Cuándo quiero que vean este vídeo? pues Por ejemplo, quiero que lo vean el... Eh, clicamos el lunes 20 de julio y damos a OK. Asignado queda. Nuestros vídeos, posteriormente, los podremos guardar por temas dentro de la misma clase. Aquí ves por unidades. Podemos añadir una unidad que se llame eh, primer trimestre o sintaxis o prueba o ya veis y es simplemente agarrar coger este vídeo y arrastrarlo hasta primer trimestre y ahí tendré yo luego ordenados dentro de sintaxis no he metido ningún vídeo dentro de prueba he metido este dentro de primer trimestre es una manera de ordenar los vídeos todos los vídeos los tengo en la pantalla principal ya sabemos cómo crear clases, ya sabemos cómo asignar vídeos a las clases y en la parte superior además tenemos la pestaña de monitor que sirve para ver todas las clases a la vez si hubiésemos asignado un vídeo estaría aquí en la clase de cuarto C tenemos asignado este vídeo en la clase de cuarto D tenemos asignado el título, el vídeo al que hemos titulado título del vídeo podemos seguir añadiendo clases y podemos a cada clase eh, añadirle estudiantes. ¿Cómo se hace? Aquí en añadir estudiantes. Primer apellido del estudiante, segundo apellido, dirección y a qué clase pertenece este, a literatura. El primer día sería un engorro porque había que añadir todos nuestros alumnos, pero una vez que los tengamos todos, los añadimos. ¿Para qué hemos hecho eso? Aquí tenemos toda la lista de nuestros alumnos y a qué clase pertenece cada uno de ellos. ¿Para qué hemos hecho esto? Cuando hayan respondido a las preguntas, a nosotros nos aparecerá en monitorización cuántos alumnos han visto el vídeo y quiénes han respondido correctamente a las preguntas. Gracias por vuestra atención.